Nada, señores. A, a propósito, Vamos a abrir el debate con a, relación a este tema a propósito de la contaminación de, de Río Jaya. Dígame. Ayer estuvimos en esa actividad donde se estaban presentando sí. estos resultados y quiero felicitar a la UAS Recinto San Francisco, a todo el equipo que trabajó, uh -huh. no pongo todos los nombres, y son muchos para no mencionarles sí, sí. a todos, el, el eh, pero especialmente al director y a, y a la directora de investigación, por este, este trabajo muy interesante que va a servir de manual para las autoridades eh, para tomar en cuenta. Y hay no, algunos datos, eh, no sé si ustedes lo tienen ahí, que quisiera compartir con ustedes eh, sobre las conclusiones que ellos determinaron ahí. dice que la mayoría de los encuestados, <coughs> ahí fue un trabajo bastante amplio, eh, trabaja un 62%, eh, se, identifica, se identificó que la mayor parte de la población encuestada no tiene simpatía con ningún partido político. Eh, vamos a ver con algunos de los datos que tienen que ver con relación a la contaminación del río. Eh, dice que más de la mitad de las casas han sido impactadas en algún momento por el río. O sea, un 58.1% de las casas que están alrededor han sido impactadas por el río, eh, o sea, que han sido inundadas. Dicen que el principal uso que le dan los residentes encuestados al agua del río es para trapear. Según este sondeo, este trabajo, verdad, el... el el 48% lo usa para trapear, el 14% para lavar y así sucesivamente. Dice que la mayoría en casos de enfermedad acude al hospital, el 71%, poseen algún tipo de seguro, el 82%, siendo CENASA eh, el principal. La mayor parte de estas familias reciben beneficios del Estado, la tarjeta de solidaridad, etc. Vamos a ver si puede encontrar aquí los datos con relación al agua a la contaminación del agua, que es muy importante eh, detallarlo. No sé si ustedes quieren comentar bueno, lo que yo bien, lo ubico. No? Eh, bueno, eh, decir que la contaminación del río Jaya es una realidad, y qué bueno que en este momento mucha gente está preocupada. Vemos, por ejemplo, un proyecto del ayuntamiento que cada último viernes de mes, tengo entendido, ¿verdad, Fulvio? Sí. Se va a hacer un trabajo de limpieza. Se está haciendo. O se está haciendo un trabajo de limpieza. Lo que quiere decir que eso de alguna manera lo que tiende es a llamar la conciencia la conciencia local, ¿no?, de todos nosotros. de que ese es nuestro río, y hay que cuidarlo. Eh, miren este detalle, de esto, para ir aprovechando, escúchame full, miren este detalle. El nivel educativo de las personas que viven a, eh, alrededor del río Jaya, en San Francisco, sabe leer y escribir, eh, pero la mayoría... El cuarenta, eh, no ha concluido la primaria. O sea, es un alfabeto funcional. Sí, no ha concluido la primaria. Y una gran parte no ha terminado la... O sea, el 42% no ha terminado la primaria, el 32% no ha terminado la secundaria, y el, 20, el 62% ha realizado algún curso técnico. Casi todos han estudiado en centros públicos. Tú tienes en esos estudios un nivel de contaminación, que refleja un nivel de contaminación... Inciden directamente 40.000 personas a 50.000 personas. Si tú coges el punto más pequeño, 40.000 personas, y que esta persona use 100 litros de agua solamente diario, en nuestro país tenemos un per cápita de 250, 300. Pero vamos a ponerle 100. Ya con esos 100 litros, esas 40.000 personas, estamos llegando cerca de los... 4 millones de litros de aguas servidas, de aguas residuales, de aguas negras que llegan al río sin tratamiento, sin eh, drenajes que los lleven a plantas de tratamiento, aparte de que esas 40 mil personas producen ese fecales, producen residuos sólidos y que una gran parte de ellos van al río Jaya en vertederos improvisados, en letrinas improvisadas y hemos convertido este importante cauce en una cañada más, en una cloaca más. Mira el dato aquí, eh, según el estudio se verificó que según las respuestas de los encuestados, la mayoría de los hogares descarga sus aguas residuales en el río. O sea, el 61.3% descarga sus aguas residuales directamente al río, ya sea de forma directa o por tubería. Que la basura que producen, la recoge el ayuntamiento como tal, eh, en el tramo, eh, pero que también lanzan residuos de empresas e industrias. Eh, Mira, en el río, la situación eh, no la, lo los lavaderos sí, la situación y me... las gasolineras que están cercanas Y hubo un lavadero que se ha, ha permanecido prácticamente como parte de nuestra ellos eh, sin Eso gracias, se ha cerrado primera. 15 veces el y, vuelve, sí, vuelve, y lo abre. Sí, vuelve y lo abre Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay consecuencias eh, suficientemente eh, hecho eh, hecho que El uso de agua ellos Miren hayan, que esa fotografía, Acerca por favor el monitor eh, Yo nosotros, estuve ayer ahí viendo la sí. presentación eso es por el Barrio Azul atrás. Sí, fíjense eh, qué interesante esta fotografía y cómo yo la describen, lo primero que se ve arriba, eh, una pocilga, fíjense a escasos eh, pies. A, paso, a, dos pies paso, a dos pasos. A escasos pies del río. Un basurero hay un, improvisado. Hay basura, exactamente. Basurero. Hay una persona lavando, fíjense ahí, mira la señora que está lavando, lavando no, o mojando la ropa, como dijo eh, Alfayanet, porque de ahí, ahí no va a salir limpia. Eh, <risa> uso de agua sí claro miren los niños que van con, ga con galones eh, la van a utilizar y aguas residuales aquella casa que se ve arriba esa flecha usted la puede ver a su derecha el que tubo, hay una tubería que descarga mm -hmm. de manera directa al sí. río jaya ¿Cu una... cuál es el tubo míralo ahí la flecha Allá lo arriba. indica eh, es la flecha que está a la derecha de sus eh, monitores y también a la revisores. izquierda hay un tubo que Exacto. Cae. Ah, ya, sí, de manera sí, ya que lo ahí lo ustedes lo pueden vi. ver la realidad que se ve. esta foto cuando yo la vi eh, realmente genial para poder explicar cae la ahí, realidad río por sí, no no sí, cae sí, derecho sí. al río mm. prácticamente cae prácticamente al río porque eh, descarga a, a alrededor de tres ...pero tenemos pies. sectores completos que descargan al río con drenajes que van de, directamente al río que se puede ver esas aguas negras cayendo al río sí sí sí eso es, un, Entonces, es una situación eh, lo que se está dando ahí señores es un asunto de contaminación de un recurso hídrico a los niveles eh, tales que al hacerle análisis a esas aguas en diferentes tramos, amado, encontramos contaminación por encima de las 27.000 bacterias coliformes por milímetro cúbico. Ay, mi es como si fuera batir ese fecales en agua y hacerle análisis a eso. Y eso, que estuviera eh, contaminada. Sí, sí, sí. Entonces, a todo esto que yo siempre he dicho, han, es decir, una sociedad que ha crecido en torno al río, pero ha crecido sin tomar en cuenta o sin que alguien, autoridades que siempre tendrán han tenido la responsabilidad de mediar entre el medio ambiente y el impacto que produce el hombre alrededor de estos, de estos estos del río y sobre todo Río Jaya, San Francisco de Macorís tiene a la fecha en el levantamiento lo refleja, pero antes habíamos tenido otros tipos de levantamiento sí. con menor porcentaje porque la población hoy es mayor. Sí. Al Fallané misma se sorprendía que a la, a la vez que teníamos un censo en el 2010 y una un levantamiento de, eh, del Departamento de Estadística o de Cartografía Nacional en el 2011 o 12, pum, si mal no recuerdo, siendo yo regidor porque lo tuvimos que revisar, habían apenas, habían unos 63 barrios. Ya estamos en 90. Y ya estamos en 90. Eh, cercano en el, al río. Eh, en el espacio de, de tiempo de 5 años, prácticamente. No, de 9 de años. De 9 años. ¿Qué decir... Por eso es que el censo se planifica cada 10 años sí. y hay una hay un, se identifican incremento o reducción, pero en este caso ha sido devastador. Hay tres soluciones inmediatas. ¿Cuáles? La primera es que la cuenca alta debe de rescatarse al bosque genético primario que tenía incorporando a los dueños, a los productores a hacer eh, eh, agricultura amigable con el medio ambiente Yo pienso que tú hubieras decirle eso de forma más, más llana a la gente Sí, sí miren la, la parte Plata, genético, alta donde nace el río Jaya lo, y, donde nacen, eh, y donde nacen los afluentes del río Jaya Deben de deforestarse. Allá en Quintepuela. Deben de forestarse el naranjo dulce, el naranjo dulce. Eh, eh, eh, eh, sonador, eh, llavija. Ya esos de son afluentes de que llevan agua al río Jaya. Sí, con cacao, con café, pero que involucren a los dueños en una actividad comercial rentable para que ellos puedan incorporarse a esos cambios. Lo otro es que aquí... No conuquismo. No, no, no conuquismo ni ganadería de montaña extensiva. Eso es altamente dañino. Que eso fue lo que dañó. Altamente dañino. Eso ¿no? fue lo que dañó. Eh, lo otro es que hay que hacer un sistema de drenaje, que todas las aguas producidas en estos hogares sean canalizadas y llevadas a una planta de tratamiento. Ya esto es una política de Estado. Y la tercera solución que debe de incorporarse es el desplazamiento de la familia que están viviendo en las zonas ribereñas del río, adentro del río. ¿Por qué? Continuamente vienen tormentas tropicales, fenómenos tropicales que incluyen pérdida de vida, grandes inversiones en esas áreas, suficiente para hacer lo correctivo y no se hacen. Y formar esto simplemente en un corredor o caminador ecológico para que podamos nosotros tener un río con las condiciones de sanidad necesarias para la vida y también podernos esparcir naturalmente como ciudadanos. ¿Cómo hacer? ¿Qué implica eso, exacto? ¿Cómo hacerlo? bueno en una política de Estado, en presupuesto nacional de la nación, en desarrollo provincial, que se incluya este año el saneamiento, por ejemplo, el, el, el, el, el, eh, la, el desplazamiento de la familia Son 400 y pico de familias o doscientas y pico de familias. Tenemos entonces, ciento y pico de apartamentos entonces, cerrados, que desplaza, lo están agadeando. Desplazar eso hacia, hacia no afuera. Lo van a, no lo va a llevar para Y allá. lo otro es que en, en el otro año pues se, haya, se haga el alcantarillado. Y se haga la planta de tratamiento. Pero es retirar la familia de su ciudad. Sí, debe de haber desplazamiento. Sí. Pero hay que tener cuenta que no vuelvan. Exactamente. O sea, porque, no, no no nada, nada. Claro. porque lo convierte en un, un negocio. Miren, claro. hay un dato muy interesante. Atención, salud pública, con relación a esta investigación sí. que hicieron los estudiantes de la UAS. Eh, en lo que concierne al resultado sí, el microbiológico de del agua. De atención, a, <coughs> el resultado de microbiológico del agua analizada. Establece que todos los parámetros del agua del río Jaya están eh, eh, fuera de lugar. Claro. Fuera de las, espe eh, de las especificaciones establecidas para el agua, no. para el uso doméstico. No. Atención. Con la presencia de microorganismos patógenos causantes de la mayoría de enfermedades sí. gastrointestinales sí. en niños, adultos y envejecientes. Irreclito. Lo que hace de esta agua no apta para el consumo humano ni uso doméstico, ya que puede causar daños severos a la salud y puede ser considerada un problema de salubridad. Entonces, Totalmente. atención Ministerio de Salud, que estaban ahí, casualmente ayer yo, lo, yo vi a, al director provincial de salud, a Morisete, a que está ahí. Usted tiene esa herramienta en sus manos, tiene que entonces comenzar a crear políticas de prevención para que la gente no utilice esa agua del río Jaya y no tenga contacto con es ella. Que... ¡Gracias!